...el equipo docente y administrativo que le acompaña, su gran compromiso con nuestra ciudad. Muchas gracias. Señora Radesa, profesor Pujarance, autoridades, señoras y señores. Querido compañero Emilio, te agradezco muy sinceramente que hayas aceptado impartir la conferencia de este acto académico... Así como darnos la oportunidad de mostrar a todos los ciudadanos de caste la exposición que a continuación inauguraremos sobre el mundo del príncipe Genji en los grabados japoneses que nos permitirá conocer y disfrutar de una pequeña parte de tu magnífica colección de pillos japoneses. La UNED ha finalizado el proceso de implantación de los grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Y ahora está comenzando la siguiente fase, que supone la evaluación de los másteres y de los grados por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. Estamos pues en un momento trascendente en el que se están analizando y evaluando minuciosamente el funcionamiento y los resultados obtenidos en la docencia no solo en las facultades y escuelas, sino también en todos los centros universitarios de la UNED, como el de Casper. Para nosotros, el reto más importante del paso a los grados fue conseguir que en todas las asignaturas los estudiantes tuvieran asignado un profesor tutor para el seguimiento de su trabajo a lo largo del curso y su correspondiente evaluación. Teniendo en cuenta que en los grados hay más de 1.500 asignaturas, ese objetivo se ha logrado mediante la colaboración entre los centros y aulas que forman parte de los campos territoriales en los que la UNED se ha organizado, los que nos posibilita compartir los profesores tutores, coordinándonos de tal forma que si un estudiante no tiene profesor de una asignatura en su sede, es atendido por el de otro centro del campus. Las actuales tecnologías de comunicaciones nos permiten llevar a cabo este planteamiento y también optimizar la utilización de los recursos. CASPE, como todos los centros de la UNED de Aragón, forma parte del campus norte, junto con los de Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, y desde los que también atendemos a los más de 1.500 estudiantes residentes en Europa y desde hace unos días a los estudiantes que hacen el curso de acceso en América. Mediante la tecnología AVID de alta calidad, en en este edificio, tenemos instalados en sus aulas dos de estos sistemas y en este curso tenemos previsto retransmitir más del 75% de las tutorías presenciales que pueden ser seguidas desde cualquier terminal con conexión a Internet por los más de 23.000 estudiantes matriculados en el Campus Norte, en Europa y los de acceso en América. Podemos considerar que en estos momentos, en la UNED, hemos conseguido eliminar la distancia que nos separaba de nuestros estudiantes. En su paso por nuestra universidad, los alumnos adquieren junto con las competencias profesionales propias de su área de conocimiento, una serie de competencias derivadas de su experiencia de estudio mediante nuestra particular metodología. Relaciones interpersonales a través de distintos medios, superación íntegra del programa de las asignaturas, uso de nuevas tecnologías, multiplicidad de vías de aprendizaje, metodologías, etc. Lo que obliga al estudiante a desarrollar altas competencias de trabajo intelectual, autónomo y autorregulado, competencias tecnológicas, competencias autoorganizativas de gestión del tiempo, de exploración y búsqueda de información, heurísticas, etc. Y competencias ligadas a la adaptación a los cambios. Esto convierte a nuestros egresados en un valioso, valioso capital humano muy valorado en el sector empresarial. Es importante destacar que el, 44, el 74% de los estudiantes de la UNED simultanean estudios y trabajo y que, según datos muy recientes, un 87% de las personas que han estudiado en nuestra universidad se encuentran trabajando y más de la mitad desempeñan un trabajo relacionado con sus estudios. A estos resultados contribuyen decisivamente nuestros profesores tutores a quien felicito por su trabajo, ya que son un modelo para sus estudiantes y un apoyo que trasciende en muchos casos a la simple simple relación académica. De ellos, en Caspe, hay que destacar la labor de coordinación académica de Juan Andresa de la Torre. ...y de Elisa responsable del Departamento de Orientación. Quiero agradecer y reconocer la dedicación de Mercedes Catalán... ...que es el alma de la UNED en Caspe... ...junto con la inestimable ayuda de María José Quintanilla... ...y de Luz Garcés en la biblioteca. Tenemos el honor de contar en este acto con la presidencia... ...de la alcaldesa de Caspe, doña Pilar Guerrero, ...representante de un ayuntamiento que muestra una especial sensibilidad por la cultura y por la formación de sus ciudadanos y a la que, en nombre de toda la comunidad académica universitaria de la UNED, quiero agradecer el esfuerzo económico que nos dedica. Y finalmente, mi agradecimiento más especial para vosotros, nuestros estudiantes, el punto de partida y de referencia para nuestro trabajo. Enhorabuena a todos y gracias a vuestros familiares y amigos cuyo apoyo incondicional os sirve de gran ayuda en vuestro camino para conseguir el éxito académico. Y gracias a todos, queridas alumnas y alumnos, porque a través de vuestras quejas, vuestras sugerencias y con vuestro apoyo nos ayudáis a mejorar. Buenas tardes. A continuación, tengo el honor de presentarles a don Emilio Bujalance, quien nos dará una lección magistral. Don Emilio Bujalance es doctor en Matemáticas por la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Complutense. Actualmente catedrático de Universidad en el Área de Geometría y Topología en el Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de la UNED, que dirigió durante ocho años. Investigador principal de diez proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación, así como investigador responsable del grupo español de dos redes europeas y de dos acciones integradas con gran bretaña autor de 96 artículos en revista una persona actualmente sigue desde eh, eh, la parte silábica pero no tiene la parte escrita en kanji. Eh, si veis aquí en las fotografías están aquí eh, en lo que está en, en la fotografía de arriba está escrito el, el lenguaje silábico eh, una poesía ¿eh? Y si veis en esta de aquí, porque lo no vais a ver no grabados Está escrito Esto está en silábico Y aquí está en kanji aquí Y después es silábico aquí La gente puede leer esto Y esto otro no puede leer, pone lo mismo ¿Eh? Eh, eh, fíjate, eh, igual que nosotros tenemos el alfabeto y el alfabeto, eh, nosotros decimos la primera letra del alfabeto es la A, la segunda la B, ellos tienen un poema que se llama El Iroa, eh, que es un pangrán eh, pan que es, eh, es un poema donde están todas las sílabas que se utilizan en el lenguaje Japón En ese poema eh, están todas las sílabas, es un poema de 36 37 sílabas, en donde cada sílaba solo está una vez, por lo tanto ellos en el Japón, para decir cuál es la sílaba cuarta, es la, cuarta es la cuarta posición, la cuarta sílaba que aparece en ese poema pues ese poema se escribió eh, eh, justamente en esta época de hecho el himno nacional japonés la letra, nosotros no tenemos letra nuestro himno nacional la tienen desde esta época, desde el siglo XI se escribió también en este periodo la letra del signo nacional japonés ¿eh? Eh, la novela está repleta de poemas, Esta otra cosa importante, dice que fue una de las poetas más importantes de todos los tiempos eh, Murasaki Shikibu, de hecho eh, en el libro hay 796 poemas eh, los poemas del libro eh, no son los haikus normales que se conocen japoneses, que son poemas muy bonitos, eh, pequeñitos son unos poemas muy pequeños que se llaman tankas y, y son líneas continuas que carecen de, de rimas de carácter poético viene por el juego de las palabras, entonces, eso hace muy difícil la traducción la novela en sí, está escrita, como está escrita en el siglo, en ese siglo las personas eh, eh, a los hombres, cuando se dirigían, se dirigían por el cargo, no por el nombre de la persona y a las mujeres, cuando se hablaban entre ellas, eh, se hablaban o por, eh, eh, de hecho eso es lo que pasa en la novela, se hablaban por el, por, por el traje que llevaban o por la primera vez que aparece en la novela, nunca por su nombre. Eso hace que la novela sea muy difícil de leer. Era tan difícil de leer que a los japoneses, muy pocos gente de los japoneses, a no ser la gente muy culta, leyó esta novela. Porque era difícil. De hecho, es tan difícil de leer como de traducir. De hecho, es tan difícil de traducir que las dos versiones que hay de esta novela ¿eh? en español, las dos versiones, no son traducción directa del japonés. Es una o sea, cosa rarísima que eh, en español, ya no solo para España, sino para toda Hispanoamérica. De esta novela, que es la obra cumbre de Japón como Nuestro Quijote, no hay ninguna traducción directa del japonés al español. Las dos son traducciones del inglés. Y por ejemplo, si uno se fija, eh, hace poco salió un artículo en el país que cogían un párrafo de la novela de las dos ediciones que hay en español, y como eh, las traducciones son así, es traducción del inglés que es traducción del japonés, resulta que los dos párrafos expresaban cosas completamente distintas del mismo párrafo de la novela. O sea que eso. Eh, hace poco estuve en una conferencia, el único traductor que hay actualmente de obra literaria en España, de japonés a español, y le preguntaron después de la conferencia que cuándo iba a traducir el príncipe eh, Genji. Y dijo que sería una labor imposible eh, para él, pues necesitaría 5 o seis personas para traducirle, cinco o seis personas, y eh, tardarían varios años, y que ninguna editorial se iba a comprometer eh, en un gasto tan enorme para hacer la traducción, que por ahora lo veía muy difícil de ellos. Bueno, pues esto que aparece aquí, esos poemas que digo que están en, en, la, en la novela, que he dicho que había 796, voy a leer uno de ellos solo para que veáis de qué estilo es, o sea, que no son fáciles, eh, dice, imagino que bien podía ser él, el ligero y plateado rocío llega para vestir de encanto a una flor de belleza crepuscular, o sea que no es... Eh, pues eh, en los grabados japoneses, que después voy a hablar, Aparecen estos poemas constantemente. Esta imagen de aquí es de, una, de la parte de arriba de un grabado japonés donde eh, aparecen, en los que hay sobre Piri, Piri Genji, aparecen eh, estos poemas eh, referidos a la novela ¿eh? Bueno, entonces eh, lo que voy a hablar es sobre Mukiyo-e. ¿Qué es Mukiyo-e? Mukiyo-e hace referencia al mundo artístico que se desarrolló en Edo, que es actualmente Tokio y en Osaka y en Kioto E significa grabado sobre el ukiyo, sobre esa sociedad que había esa sociedad cuando llega a un nivel que hay una clase media que se va alcanzando se desarrolla unas técnicas de grabado entonces los grabados en Japón se hacía igual que en China en principio eran sobre madera y entonces esos grabados sobre madera eran tareas sobre madera, lo que se llama aquí la silografía. Y entonces, normalmente, las primeras que aparecen, de hecho, hay un historiador de arte aquí en Zaragoza que hay un estudio de ello en, en, eh, eran grabados de, eh, que eran de estampas que se daban en templos budistas. Y entonces, os voy a pasar una para que veáis cómo son esos grabados en madera. Una eh, eh, no una estampa, sino que voy a pasar una tabla. Este tipo de tabla, eh, lo que se hacía eh, eh, en estos grabados. Eh, es, es madera de cerezo, entonces podéis eh, ver eh, este, eh, estos grabados, este es, un, este es, una, es una madera de, de, de 1740, la madera, y está hecho un grabado, con esta lo que hacían eran sellos de, de un Buda, y entonces los daban en los templos, o sea, eh, en las entradas de los templos. Estos son los primeros grabados que se hicieron, ¿no? ahora pasará la, eh, pasar la madera. Eh, os paso la madera y el grabado, porque veréis que hay letras también escritas ahí, eh, eh, eh, que están talladas ¿no? eh, eh, que están Entonces, eh, eh, al principio eran estos grabados, se hacían grabados en blanco y negro, porque solo hay una tabla Y posteriormente se empezaron a hacer libros, eh, que se llama Neón, libros donde había texto escrito y estos grabados ¿eh? Pero eh, hasta mediados del siglo XVIII... No aparece una técnica para hacer estos grabados en color. O sea, eh, en el siglo XVIII se elabora una técnica que en Occidente nunca se han podido conseguir, como ya veréis, eh, esa técnica de, lo, de los grabados en color. ¿eh? Entonces, ¿estos, estos grabados que se hacían? O sea, al principio fueron libros y después ya se empezaron a hacer separadamente. O sea, que a veces. Eh, eran libros con grabados, ahí vais a ver en la exposición varios libros con grabados y ya veréis por qué es importante esos libros pero eh, también eh, hicieron grabados, esto es un grabado que va a aparecer en la exposición que después lo explicaré eh, eh, un grabado eh, eh, eh, se hacían separadamente, ¿y qué, qué, qué grabados se hacían? pues fijaos, sobre el príncipe Gengi normalmente eh, he dicho que había 54 rollos pues eh, se hacían 54 grabados eh, relacionando eh, cada grabado con un capítulo o sea, alguna escena del capítulo se ponía en el grabado es lo que se ponía, entonces normalmente eran series de 54 grabados estos grabados eran muy populares porque este arte, que vamos a ver de, de los grabados japoneses no fue apreciado en Japón hasta muy entrados el siglo XX no fue nada apreciado, tan nada apreciado que los artistas que hacían estos eran, había cuatro clases sociales en Japón pues era de la cuarta clase, la clase más baja Muchos vivían en la pobreza absoluta de los artistas que hacían estos grabados Pero la pobreza absoluta Y el coste de un grabado de estos para el pueblo O sea, esto no lo compraba un samurái No lo compraba nadie de la nobleza la clase de la nobleza veía biombos Si no va a Japón o para los museos Biombos con pintura de, de las escuelas Kano O las escuelas de arte japonés Pero no había grabados de estos Estos eran grabados... Eh, eh, que los hacían y los vendían en kioscos como los kioscos de los periódicos eh. e igual que los kioscos los periódicos, pues vendían libros o estos grabados y los ponían así tendidos, y qué trataban los temas grabados, pues eran temas populares eran actores famosos del teatro de kabuki porque eh, era igual, lo pues, no pueden poner aquí fotografías de, de, de actores del teatro podían los grabados ser escenas de costumbres, o ser paisajes, o ser mujeres bellas lo que llamaban ellos, eh, ellos mujeres bellas o, o, o o ser grabados por ejemplo de sumo, el deporte nacional entonces era el sumo y era tan, eh, tan extendido como el fútbol actual, los estadios de sumo que había entonces eran como los estadios de fútbol de ahora, así gigantescos, había primera división, segunda división, tercera división, los de primera división, los sumos importantes, eran, se les daba el rango de samuráis, que era el mayor rango que podían dar, que no fuesen nobles, o sea a los sumos de la primera división al fútbol, ¿cómo se a los futbolistas de ahora de la primera edición se le rango noble pues a los supo, entonces eran grabados sobre cosas populares y entonces esos grabados se vendían en los kioscos y los libros también se vendían en los kioscos y estos grabados se vendían por capítulos o sea normalmente eh, cuando se hacían esta serie 54 capítulos no es que se hiciesen los 54 a la vez, se encargaba por una editorial eh, porque esto es un negocio editorial que había detrás, se encargaba en hacer grabados, y entonces, según tenía las ventas, hacían o dejaban de hacerlos. Es igual que las series de, la hora de televisión, que ponen una serie y si a los 10 capítulos no tiene éxito de público, van y la cortan, y a lo mejor iban a hacer 40. Pues igual, los grabados japoneses se ponían sobre el piso de Genji a hacer los 54 capítulos, pero si no había éxito de ventas, no, no sé, eh, eh, se cortaba la serie. Eh, entonces, ya os digo, eh, que este era, eh, era una cosa, eh, esto es que hacía la gente, la gente los tenía, los tenía en los kioscos, eran kioscos idénticos a, a los que hay aquí, un poco más largos eh, eh, el puesto de periódico, entonces, el precio que valía era el precio de un, de un, de un plato de sopa, o sea, eso era el precio, era un precio ridículo entonces, cuando un editor sabía si ganaba o no, pues eso muy, está muy estudiado, sabía si ganaba, ellos hacían una primera, o sea eh, este grabado estaba dividido en tres partes primero el, el artista dibujaba el dibujo eh, que quería de la grabación y decía qué colores quería que hiciese. ¿eh? después ese grabado, ese grabado eh, se, lo daba a, eh, se lo daban a unas personas que hacían planchas de madera igual que esas y iban quitando o degradando las capas de dibujo correspondientes ¿eh? a cada color y después imprimían por capas de color, pero con unos ajustes de tal manera que se hubiese todo ajustado perfectamente en el grabado, ¿no? pues en hacer el dibujo el pintor tardaba un día, en hacer eh, las planchas de madera solían tardar 20 días, porque a veces las planchas de madera entre 20 y 30 planchas de madera y después eh, la producción que podían producir un editor con, una plancha de eh, con las planchas de madera es 200 grabados